Muy buenas amigo instalador del aire acondicionado aquí Camilo Sebastián con otro video de valor y hoy te quiero comentar que esto de vender por internet tu servicio vale tanto si eres empleado de, para una empresa como si eres emprendedor o autónomo eh, ¿Cómo funciona esto? Esto también fruto de las consultas de canal porque hay muchas personas que me dicen oye Camilo, yo estoy trabajando por una empresa ¿Cómo puedo aplicar este, tus conceptos? ¿Cómo puedo vender? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que eh, muchas personas que están trabajando en relación de dependencia con un sueldo eh, pues tienen por ejemplo los fines de semana o tienen eh, después de hora en el trabajo la posibilidad de hacer un dinero extra pues trabajando en sus ratos libres fuera de, de, de trabajo regular. Entonces eh, en este caso aplica todo este sistema de obtención de clientes porque eh, eh, la posibilidad de, de atraer clientes por Facebook, por Instagram, por Internet, que solicitan tu servicio, tú lo puedes activar, lo puedes pausar, lo puedes poner por la franja horaria que te, ape que te apetezca. Y una vez que tú obtienes esa solicitud de servicio, ya luego tú puedes, eh, como te dejan el contacto, te dejan el nombre, apellido y el teléfono, tú puedes decirle al cliente, mire, he recibido esta solicitud, cuando le parece bien, que le queda bien, este, yo tengo los, mmm, el espacio que tengo disponible para hacer el servicio, es por ejemplo por la tarde después de tal hora o en sábado o en domingo, que es cuando no estoy trabajando. Por lo tanto, eh, es posible aplicar el sistema de, de venta a instalación de aire acondicionado. Eh, como primer paso, además, previo a tener tu propio negocio, porque normalmente además son personas que aspiran a que en un futuro no muy lejano salir de la, de la órbita de, de asalariado para pasar a tener una empresa propia de servicios de aire acondicionado. Entonces, tú puedes empezar como empleado y en tu tiempo libre aplicas estos sistemas que yo este, divulgo en este canal para obtener clientes desde internet. Y ya puedes validar, digamos, tu forma de trabajo. Ya cuando tú ves que puedes obtener clientes y trabajar después de horas de entre semana y en fin de semana, un día le dices a tu jefe, oye, mira, ¿sabes qué? Me voy por mi cuenta porque ya puedo, ya domino el tema, ya puedo ser generador de mi propio trabajo y, eh, y empiezas a aplicarlo ya para trabajar full time a tiempo completo como lo he hecho yo. Y luego ya para los que son emprendedores, autónomos, o pequeños empresarios que ya han iniciado este, su camino en solitario, pero que pueden tener el problema de que tienen dificultad para obtener los clientes porque los clientes no llegan, porque no tienen un sistema que les provee un goteo constante y regular de clientes solicitando servicios como el que tengo yo y el, y el que explico en este canal. Entonces, también para, para vosotros que tienen problemas, aunque ya están como autónomos, pero siguen teniendo problemas para obtener clientes, es válido eh, todos los conceptos que eh, divulgo eh, en estos videos de obtención de, de, de nuevas órdenes de trabajo para servicios de aire acondicionado. Entonces, esto es un poco el, el objeto de este video, hacer saber que tanto si, eres, si estás como empleado lo puedes aplicar para trabajar incluso con un gasto menor en publicidad, casi que mínimo, y además tienes siempre este margen de acomodar el horario con el cliente según te, mejor te, te venga en este caso después de trabajar o, o en fin de semana y si ya estás como autónomo pues potenciar digamos